San Alfonso María de Ligorio nos aconseja que estemos en todo momento preparados para morir. Dice así. Vendrá el Hijo del Hombre a la hora en que menos penséis, Lucas 12, 40. Dios nos oculta el tiempo de nuestra mortal visita, para que así estemos siempre apercibidos. Estad preparados, nos dice, porque los momentos en que la muerte se acerca, no son propios para disponerse y rendir cuentas sino para tenerlas entonces bien ajustadas. Por ello precisamente decía San Bernardo, para salir de este mundo victoriosamente, es necesario que en todos los momentos nos hallemos preparados para morir. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.